Estoy a punto de ir a mi entrevista de Visa K1 y Visa K2, mi duda es, que tengo, eh, mi duda es ¿Tengo que llevar alguna carta de permiso de mi papá de mi hija menor? No, la única manera que tú vas a ocupar algo así, como una carta o un permiso de, del papá de tus hijos o, o, hijos o hijas, uh, es solamente si estás como en un caso uh, uh, de corte o caso de. De disputa de. De, de disputa de. Uh, perdón, la patria. potestad. Uh, así es, exactamente. Sí, so, si, si, si tienes algo así y tu, y tu pareja, bueno, tu expareja, si sí, sí puso algo así contra ti, entonces si sí vas a ocupar un documento legal diciendo que él te da el permiso de sacar a tu hijo. Pero si no tienen nada así a pie, Um, si tú has sido la madre por todo ese tiempo y él no, está, él no, no es parte de, la, de, de su vida, pues la verdad no vas a ocupar nada de eso. Okay. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.